sobreviviendo a la cuarentena. Recuerden chicos, ustedes salgan, el COVID no existe.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 Oh, oh, oh. No. días, ah, Peña. Ah, Mamá. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Bueno... Jalo... Bueno, Hello. bueno, Hallo. Voy, voy a correr. están así como 48 horas esperando, así como. Sí, sin mucha atención. Y son muy tardados, ¿no? Bueno. Entonces, Hallo. Chicos, terminamos con la segunda parte de sobreviviendo en el COVID. Yo creo que no existe que son cuentos de viejas chismosas, pero pues tenemos que estar aquí encerrados. Entonces recuerden suscribirse, darle a la campanita y recuerden que esto es Tyler TV. Despídete, mom. Adiós. Bueno, ah, bueno, ¿cómo? No te entiendo. Está bien, está bien. Canal 19, ¿verdad? Ok, justo ahora le prendo. Cuídate. creo que ya lo habrá en la tercera parte es real. Es tan real que se lleva a nuestros seres queridos. Este cortometraje fue hecho para todas las personas que seguimos aquí y por todos los que ya se fueron. Quédate en casa.